Hola, buenas tardes, yo me llamo Hilaria Gómez Larrieta, vengo del municipio de Chilcuautla, este, localidad La Estancia, pues yo este, estoy bien orgullosa de estar este, pues en este evento gastronómico de Santiago de Anaya, tengo 12 años aproximadamente viniendo a participar, me gusta, me encanta, me fascina, mi ídolo es la cocina, y este, los invito a que pues este, sumamos más, vengan a la gastronomía, son bienvenidos al municipio de Santiago de Anaya. Hola, yo soy este Florencio Dajuy Cruz, vengo del municipio de Ixmiquilpan y los invitamos a que vengan aquí a la muestra de Santiago de Anaya 2022, vengan a probar todo lo, la comida tradicional de nuestro Valle del Mesquitán Hola, buenos días soy José Manuel Tenorio Ángeles de aquí de Santiago de Anaya, los invitamos a que vengan a visitarnos en la muestra gastronómica aquí en el pabellón gastronómico pues de los postres yo he participado con este pay de pulque, con mermelada de garambullo y decorado con escamoles, para que lo vengan a probar a conocernos y hay muchas cosas ricas